Hablamos, no? Sí, ¿no? Bueno, pues nada, gracias por, por venir a cubrir este, este acto y estamos aquí no un lunes más, sino un domingo más y mañana también vamos a estar aquí y vamos a estar todos los días que haga falta para reivindicar estos derechos tan sencillos como habéis escuchado en los mensajes, simplemente somos humanos. O sea, no estamos reivindicando nada, nada extraño, ni nada raro, ni nada que no se pueda cumplir. Eh, mañana vamos a estar aquí y mañana vamos a registrar también, después de la concentración, vamos a registrar unos escritos eh, con nuestras reivindicaciones, pidiendo dirigidos al Ministerio del Interior, a la señora delegada del Gobierno, al Defensor del Pueblo, eh, también a a la ministra de trabajo de trabajo y para seguir trabajando como hemos comentado antes cada vez más, cada vez cada vez somos más fuertes cuanto más obstáculos que estamos viendo que nos están consiguiendo para nosotros es un estímulo para seguir trabajando y cada vez estamos tomando más asociaciones más Tan poco tiempo hemos conseguido... Y esto es el principio nada más. Esto no es el final. Sabemos que el camino va a ser duro, porque no esperamos nada de este gobierno, que han estado todo este tiempo riéndose en la cara de estos trabajadores trabajadoras se han reunido o se ha reunido con la señora delegada del gobierno hace tres meses y estamos esperando una respuesta que sabemos que no va a llegar porque no tiene nada que decir y lo único que queremos escuchar es lo siguiente la regularización para estas personas la regularización que contempla la ley de extranjería no pedimos nada raro Nada fuera de lo que no se puede aplicar. Lo que pedimos es un arraigo laboral a estas personas que llevan mucho tiempo trabajando, dado de acta que no se dependen. ningún derecho, salvo, trabajar y, y volver al día a trabajar, sí. Las prestaciones que pueden tener cualquier otro trabajo. También hemos escuchado a las compañeras diciendo que no es tarjeta, es una contenta.